Sí, tú, acércate. Un poco más. Más cerca. Ella nunca te amará. A menos de que tú en este momento te suscribas con la campanita activada y le dejes un delicioso like a este video. Si tú haces eso, ella te va a amar para siempre.